Y hola la mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video, aquí su canal preferido, Fútbol de Santos Laguna. Balonazo deja inconsciente a un jugador de Santos en el partido ante Chivas. Ronaldo Preto cayó inconsciente en el césped del estadio Akron luego de recibir un balonazo tras un centro de orelo Antuna en el partido entre Santos Laguna y Las Chivas de la jornada 13 del Guardianes 2021. La reacción de los jugadores y el árbitro en la cancha fue pedir una urgencia a los servicios médicos quienes llegaron a la zona de la que se encontraba Preto para ayudarlo a recuperar el conocimiento. Momentos de angustia se vivieron mientras trataban de restablecer al futbolista quien dos minutos más tarde el accidente salió del cambio y Guillermo Almada manda de la cancha a Emilio en lugar de Prieto. Santos Laguna da a conocer el parte médico de Ronaldo Prieto tras quedar inconsciente. Santos Laguna y Las Chivas del Guadalajara igualaron un tanto en el lacrón en compromiso de formar parte de la jornada 13 del guardián en 2021. En dicho duelo hubo un momento de extra preocupación luego del golpe que sufrió Ronaldo Prieto, defensor central lagunero que tuvo que salir en camilla del encuentro luego de un brutal golpe en el rostro con el balón. Pero horas después el conjunto de la comarca dio a conocer el parte médico de su futbolista en donde mencionó a este como se encontraba fuera de peligro aunque puntualizaba que debería de ser observado por el club a largo de estos días y la comarca dijo lo siguiente durante el partido del día de hoy a frente a Chivas, Ronaldo sufrió un esguince cervical, grado 1 producto de un balonazo en el rostro, el jugador se encuentra estable y consciente y a medias de preocupación permanecerá hospitalizado en esta noche en Guadalajara contando con la supervisión de los servicios médicos del club, subraya el conjunto lagunero, y hasta aquí el video mis queridos amigos no olviden suscribirse, darle like al video y comentar ahí abajo.